Al Living para recibir a nuestra primera invitada que ya está con nosotros. La vamos a recibir con un fuerte Por aplauso supuesto. a nuestra amiga Gaby Busto, bueno, y codificadora, que está presentando su primer libro, el gran juego de la vida. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Claudio, gracias. Nunca. y muchas gracias a todos. Bueno. Muy feliz. ¿Cómo se conoció este proyecto de, de tener tu libro? Eh, en realidad hace años que vengo con esto ah, y bien. el tiempo hay que dedicarle tiempo, ¿no? Y la el, vida con la es un pandemia. gran juego, perdón, lo presenté sí. mal. ¿no? No, Igual es el mismo mensaje. Sí, en definitiva sí. Bueno, hay que decir bien el título. Bueno. <risa> eh, con la pandemia fue cuando ya terminé de escribirlo uh -huh. por completo. Y mi invitación con este libro en realidad es como yo vivo la vida. Uh -huh. y, y bueno, y ahí voy contando eh, por qué juego, ¿no? Porque estamos acá para jugar. El juego, ¿a dónde te lleva? A poder divertirte, a poder ser feliz, a poder disfrutar uh -huh. y A aprender con, también, claro. Aprender, a que no siempre gane. <risa> y cuando queremos competir con el otro es cuando estamos queriendo ganar. Pero <risa> cuando estás jugando tu propio juego, y es una elección jugar el juego. Si a vos te invitan a jugar un juego, vos elegís. Total. Entonces, es una elección eh, elegir ser protagonista de tu realidad o quedarte siendo víctima. Entonces, en, en este libro, mi invitación, como siempre, yo digo, ¿no? Los invito, los invito a que ustedes elijan, eh, en esto, jugar el juego de la vida desde un lugar diferente divirtiéndose, uh -huh. porque estamos acostumbrados por los mandatos que tenemos por el sistema familiar donde vivimos, por el país por tantas cosas que cargamos que tenemos que hacerlo desde el sufrimiento ¿no? y que si uh -huh. algo te sale bien en la vida es que ay bueno, será que tuve un poquito de buena suerte total, no sé, porque Ajá. tenemos eso incorporado total. desde, creo que desde que nacemos ese chip uh -huh. sí. que si te va bien es como, uy, en cualquier momento se viene la pálida ¿viste? exacto, lamentablemente y, y bueno, la invitación con esto es saber que no que hay personajes, todo el tiempo voy a estar cambiando de un personaje al otro, y dejo de negar ser un personaje? ¿Quién quiere ser víctima? Vos decís a una persona que va, bueno, está siendo víctima No, no, no, yo no uh -huh. quiero ser víctima Bueno, pero si yo te cuento que si estamos jugando Este juego, uno de los per personajes Sí o sí va a ser el víctima O sea que ahí es como decís, bueno, está bien Entonces en algún momento me voy a tener que reconocer Ante esta situación uh -huh. Y voy viendo los ámbitos de mi vida Y voy subiendo niveles como, si fuese un videojuego Yo digo que es lo mismo que un videojuego Pero hay una diferencia, una gran diferencia Que en el juego de la vida El tiempo sigue corriendo entonces, eh, por ahí me preguntan: ¿y cómo haces para eh, dar sesiones, para escribir el libro, para dar talleres, para estar en tu casa, ser mamá, esposa y todo? <risas> eh, cuando estás jugando el juego, esa es otra de las partes, ¿no? Y creando el juego, ya no pasa a ser una, el tiempo, digo, no pasa a ser una limitación. Pasa uh -huh. a ser una limitación cuando estamos siendo víctimas, porque somos víctimas claro, hasta del tiempo. Uh -huh. o fíjate, no tengo tiempo y estoy uh -huh. ahí sin poder elegir. En cambio, lo aprovechamos. Exactamente. Entiéndolo de otra te perspectiva. Das que uh -huh. cuánto tiempo vas a dedicar de tu cabeza a pensar en ese conflicto uh -huh. que estás teniendo En, ¿en vez de cuánto, tomar cartas claro. en el asunto Exactamente, accionar, usar las herramientas que están disponibles eh, Yo recuerdo, y todo empieza así, en primer grado, muy chiquita cuando aprendí, aprendí uh -huh. a leer Tenía un compañero que llevaba un libro, uh -huh. pero siempre me acuerdo Y que vos tenías opciones para elegir y según las opciones que vos elegías, era el resultado que tenías. Ah, ibas creando porque, la historia. Claro, crea tu propia aventura, es que, creo que bueno, tiene un nombre así Ah, ah si no me acuerdo Ajá, el nombre, no, bueno, Pero para está mí es una cosa. Y eso, eh, yo desde muy chica creo en otra cosa más que... que vinimos acá a experimentar o a hacer, uh -huh. no sé, a formar la familia, tener un título. Hay algo mucho más grande. Entonces la invitación es reconocer eso tan grande que somos que, que lo negamos para querer encajar en lo que no somos. Uh -huh. Si vos te fijas? estamos todo el tiempo queriendo encajar y ser que no somos, olvidándonos que somos. Y cuando uno dice ser espiritual, no, ser espiritual tal vez lo relacionas con ser hippie. Con... No, no, somos un espíritu en este cuerpo. Es reconocernos. Sin dudas. Tavi te presentamos como acompañante holística y biodecodificadora. quizás hay muchas personas que... ¿Desconocen de qué se trata esto? ¿Les podrías explicar brevemente a qué te dedicas, cómo es tu laburo, con quiénes trabajás? Eh, a ver, ¿a qué me dedico? A acompañar a que se reconozcan a través de cantidades uh -huh. de, de herramientas que yo he ido incorporando en mi vida como eh, las constelaciones, la bioneuromoción, uh -huh. el psyche, las barras. Eh, recalibración cuántica Procesos de cuerpo Bueno, son tantos. Eso tenemos PNL. para charlar mira, Un montón <risa> de invitaciones sí, <risa> Por eso Son muchas sí. las herramientas Entonces en el momento Lo que digo Es transformar la energía Son distintas terapias Las que vos claro. pegar, ¿no? Son todas diferentes Bien. Pero la invitación es Y más hoy Es transformar la energía Yo si estoy sintiendo algo Yo lo primero que pido Es que no lo etiquetemos Porque si vos estás Reconociéndote Te vas a sentir incómodo Por muchos momentos Porque vibramos sí. En una frecuencia sí. Y al cambiar Empezar a elegir algo diferente, tu ego que dice, tu mente, tit, tit, empieza a, a... No quieres salir de la zona de confort. Exactamente, uh -huh. esto mismo. Entonces salir de la zona de confort muchas veces va a ser incómodo. Y qué bueno si reconozco que tan solo esto mi cuerpo físico me está mostrando que estoy sabiendo de dónde estaba. Todo va a estar uh -huh. bien. Y empiezo a darme yo a mí mismo las herramientas que requiero para ir cambiando. Entonces bien. vamos a estar en este cambio constante. Uh -huh. ¿Dónde lo vamos a sentir? En el cuerpo físico. Uh -huh. Entonces dejo de etiquetar, sino que permito que esta actualización de nuestra frecuencia energética, yo lo explico mucho con imanes, a mí me encanta, soy un video y todo hace poco ahora en, en mi Instagram, donde se, se entiende tan perfecto, porque uno dice, ¿cómo soy vibración? Si yo me veo mi cuerpo físico, uh -huh. sí, ¿y cuántas personas se presentan en tu vida y te hacen sentir un dolor profundo porque me rechazan, porque me abandonaron, porque me traicionaron? No, tan solo te están mostrando uh -huh. en tu cuerpo emocional la herida que tenés y te llegan a doler más. Que si tenés un tajo en, en tu piel que lo tenés que atender, entonces empezar a reconocer ese dolor. Es como un reflejo, ¿no? Nuestro, Totalmente. que vemos en el otro. Exacto, es un reflejo. Ese es otro tema porque es también muy profundo. Entonces, si yo estoy negando a esa persona, no nego a la persona, yo niego, estoy negando su frecuencia energética, que van a venir mm. miles de otras personas a recordarme que esa herida es mía. Claro. Entonces, ahí estamos cuando decimos, pero otra vez me pasa una y otra vez lo mismo. Mm -hmm. Claro, una es un trabajo de sanación, en definitiva, Ajá. el que Justamente, vos haces, de David. reconocimiento. Uh -huh. Así que a través de diferentes herramientas, acompaño en ese proceso a que cada uno se pueda empoderar, dejándose de comparar con el otro, uh -huh. Uh -huh. sino siendo. Tal siendo cual. vos, Clarita, sos vos, Lucas, sos vos. Y entre todos acá, lo que hacemos es recordando recordarnos quiénes somos. Entonces, a través del acompañamiento, también me recuerdo a mí. no Gabi, ¿a quién le, le recomendarías tu libro, por ejemplo? ¿A quién está dirigido? ¿A Todas las el que elija. el momento que, que lo lean. Eh, para mí es maravilloso. Gracias, Gaby por esta pregunta. Me encanta. Uh -huh. Porque para mí es genial porque es un libro para el que lo elija. El que elija esto es un juego. Te invito a jugar este juego. ¿Quién elige jugarlo? Me lo mismo que ponerte en un juego de mesa, lo mismo que un videojuego. ¿Quién elige? Uh -huh. El que lo elija no hace falta, o sea, que sepa leer nada más. Me lo, de ese momento. ¿Cómo lo podemos adquirir, Gaby, tu libro? ¿Cómo lo podemos Hoy, conseguir? Hoy estoy con la preventa, todavía el libro llega acá a Mendoza el 16 de mayo, como Ajá. fecha así uh -huh. en los primeros días de mayo. Bien. Estoy con la preventa y se entrega y el 28 de mayo estoy con la presentación que bueno ahí va a ser la firma también y una charla de todo Buenísimo. lo que es el juego de la vida. Sería bueno que puedan Están asistir. Por supuesto. Sí, y, y cuando terminen de leerlo, ¿qué sensación crees que les va a quedar? No, ¿qué con qué se van a es qué es se un van a un llevar. Libro que más allá de tener la teoría de las herramientas, las pautas del juego, explico todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, hay ejercicios para ir haciendo también. Está y ir Es práctico. Es práctico uh -huh. también. Y hay siete cartas, porque uh -huh. lo que tenemos que acá empezar a practicar es el estar presente. Para jugar el juego tenemos que estar presente uh -huh. en Total. el cambio constante y decir, ah, acá estoy siendo víctima, genial, actúo. ¿De ¿Qué herramientas requiero ante esta situación? Uh -huh. Entonces, al final del libro hay un, ciertas cartas para poder ir sacando. Que a mí me encanta Está eso. Buenísimo. Para, Como un juego, ejercer, para ejercitar exactamente en el día a día eh, distintas herramientas. O sea, la gratitud, estar presente, recordarme quién es esa. Y tengo esta carta y juego todo el día con esta carta. Ah, buenísimo. Gaby, ¿tuviste alguna instancia que te haya marcado el libro, la escritura, un capítulo, algún momento que hayas tenido que decir, bueno, tengo que parar porque esto implica mucho mío energéticamente? ¿Alguna instancia que te haya marcado mucho en la composición? Es, es un libro corto y muy fuerte energéticamente, muy fuerte. Uh -huh. Lo, lo siento yo, claro. o sea, y cada vez que lo volví a releer y le quería agregar a otra cosa, y quedaba así, exactamente como ese proceso que yo siento energético adentro, y digo, no, no hasta acá puedo llegar, eh, y eso nos puede pasar con cualquier libro, no uh -huh. importa la cantidad de hojas, no seguro pero estamos cambiando, eh, no tengo un capítulo, en, a ver, puntual, pero sí te puedo contar que lo iba cambiando, iba cambiando el orden, y al último dije, ya está, claro, <risa> lo mando, porque <risa> listo, sí, no, como, uh -huh. sí entonces, bueno, eh, gracias a todos los que me han contribuido en, en el libro. Excelente, no, ¿no? No es poca cosa a ver no, lanzar un no, libro. Sí, sí. Y Muy vos feliz. misma contabas que estuviste eh, varios años para com sí. componerlo en su totalidad. Así y, que y después con gran el hecho trabajo. también de, de, del lanzamiento también en mayo del año pasado fue donde lo dio la primera editorial y ahí empecé a sentir como estaba todo trabado, como no, no era, no fluía. Entonces era parte Ajá. del juego hasta esto, de Claro, decir, no, no, estoy... no, Hasta acá llego y bueno. Y ahí fueron apareciendo personas de acá del de canal que me fueron. Contribuyendo con la información, ah, así que estas personas bueno. que aparecen de vez en cuando y nunca más las volvió a ver sí. Así que les voy a agradecer también a todos Bueno, Te sí. aplauden Muy, muy Gabi ah, Preventa entonces, sí. se comunican con vos en tus redes sociales Por ejemplo sí. te dicen sí, que aquí y vos bueno, ya lo vas no anotando puede. para que cuando llegue el libro lo puedan tener en sus manos ¿no? Exacto Perfecto, no, no. estamos viendo las redes de Gabi Gaby.bustos. no alcanzo a leer bien Gabi sí las vos Gabi.bustos, perfecto, ahí está Excelente, para que vayan a seguirla, muchísima información para quienes estén interesados en estas terapias y por supuesto, a sumarse a La Vida es un gran juego. Gracias Gaby, un, gracias, gracias. un placer de tenerte gracias. con gracias nosotros, nos, nos encanta. Gracias.